Antes de que se firmara el acuerdo de paz, cuando comenzó el, el primer cese unilateral decretado por las FARC, se notó ampliamente la reducción de la conflictividad armada en el país y, y también los efectos de la violencia sobre la población civil. Nosotros hicimos parte, antes de esto, de la veduría social al cese unilateral al fuego y ahí registramos que prácticamente los incidentes que tenían que ver con el conflicto armado específicamente desaparecieron. Ya desde la firma del acuerdo, el inicio del cese al fuego bilateral, eh, pues la conflictividad o las muertes causadas eh, por la guerra entre FARC y gobierno han desaparecido y también en ese sentido pues de muertes también han desaparecido para las comunidades que estaban en, en esos territorios donde se vivía la guerra. Igual persisten pues muchas otras violencias y otras agresiones pero digamos lo que tiene que ver con las muertes específicamente pues ya han desaparecido. ¿no? Y también desde las comunidades se resalta mucho eh, que desaparece como la tensión de la guerra de, de estar todo el rato pues pensando que podía darse un combate, que podía darse un bombardeo en sus territorios. Eso también ha desaparecido y es valorado muy positivamente por las comunidades. Pues los desafíos del acuerdo eh, son muchos. En primer lugar, la cantidad de aspectos que se, que se ven reflejados en, los, en el acuerdo final de paz. ¿no? Está el tema agrario, está el tema eh, de sustitución, está el tema de participación política y también pues, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reincorporación, que será como la nueva fase digamos la continuidad de esas zonas veredales y lo que ha sido el proceso de pese al fuego eh, y pues son enormes ¿no? eh, entonces en términos como temáticos son muchos. También en la práctica, en la, a la hora de llevarlos a cabo, una de las preocupaciones que hemos remarcado en, desde este comité de acompañamiento al mecanismo de monitoreo y verificación tiene que ver con eh, el reto o el desafío de incluir a las comunidades, a la población civil, también en esos procesos no solamente hacerlo entre las, las partes que, que firmaron el acuerdo, y en el caso del cese al fuego también estaba la ONU ahí en el mecanismo, sino incluir de manera activa también a las comunidades, dejar de separar digamos entre eh, el Estado y la guerrilla y las comunidades y comenzar a construir una, una propuesta de sociedad también eh, conjunta.